Eh, hola amigos, ¿cómo están? Eh, hoy les presento un nuevo vídeo de Dragon Ball en donde vamos a hablar un poco sobre el seno Goku. Eh, bueno, debo decir que este seno Goku fue creado eh, a, por Trunks que viajó múltiples veces al pasado para salvar a la Tierra y creó las diferentes líneas temporales. Bueno, este Goku es uno de las, de las líneas temporales. Eh, vamos a ver unas imágenes sobre este Goku. Eh, este Goku eh, bueno, está ahí en fase 3. Para que tengan una idea, el poder de este Goku en estado base es equivalente al poder de ser eh, super perfecto, o sea, el que peleó contra Gohan en fase 2 y que casi le ganó. Así que ya se imaginan el poder que tiene en nivel 3: es eh, por 400 al estado base. Bueno, como podemos ver aquí está Goku con el báculo sagrado y el traje que le dieron cuando fue, viajó al mundo de los dragones. Eh, aquí tiene las semillas de y no se aprecia bien. Sigamos con la siguiente imagen. Podemos ver aquí a los patrulleros del tiempo, a Troms, que es el que trabaja con la cabecina del tiempo, está Goku, están los 12 protagonistas que son los que juegan el modo Market de este juego de Unbo Leroy. En esta imagen podemos ver a Goku, Seno, que está transformándose, puede ser un Super Saiyan, fase 2 o fase 3, no lo sabemos. Eh, aquí Goku parece que está librando un combate contra un enemigo. No sé si sea contra Freezer, pero al parecer no tiene dificultades, más probable que sea contra Freezer. Eh, en esta imagen podemos ver a Goku y Vegeta, Seno, eh, en donde están gravemente lastimados y al parecer van a hacer la lanza metamor para formar a Gogeta Axeno Gogeta pasemos con la siguiente imagen bueno, eh, en esta imagen parece si sí, esta es la resolución de Freezer porque aquí está este serien protagonista se transformado en su base en God para pelear contra Freezer entonces aquí al parecer están reuniendo energía para lanzar un Kamehameha fusionado un doble Kamehameha y aquí tenemos la última imagen que me parece que es el capítulo 1 de Dragon Ball Que no sé si recuerdan, así estuvo Goku Seno Antes de pelear contra Goku Super Saiyan Blue Y bueno chicos, eh, nada, hasta aquí ha llegado el vídeo Ya les he dicho lo básico de este Goku porque como les dije no hay mucha información Solamente su origen, que es creado por una de las líneas temporales este Goku eh, no está en el anime, no afecta al anime de Dragon Ball Super dibujado por Akira Toriyama Recuerden que este es de un juego en donde los niveles de poder están por los, por los aires y donde o sea todo es diferente, el modo historia, porque ahí es un patrullo del tiempo, viaja en el, viaja en el tiempo para corregir la historia y todo eso. Entonces este Goku no tiene nada que ver con el Goku de la saga super con el que estábamos viendo por si acaso. Es muy diferente. Solo quería aclarar esto. Eh, una vez ya aclarado esto, por favor chicos denle like, suscríbanse. Espero que les haya gustado el vídeo y... Eh, Chao.